Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Pintora y aquí estamos en otro capítulo de Probando la Demo, que hace un montón de tiempo que no lo subo. Como pueden ver, ahí está la demo de Detective Pikachu, la demo de Nintendo, que la vamos a abrir y dice que la necesito descargar de la eShop. Entonces voy a entrar a la eShop, me la descargo y empezamos a jugarlo. Ya se está descargando, así que vamos a darle, como siempre digo, un avance rápido para que se descargue. No sé si se los he dicho, pero se me ha estropeado la pantalla del portátil, así que ahora para grabar me las estoy viendo crudas. Estoy conectado a través de una pantalla externa y utilizo básicamente el ordenador como disco duro más teclado. Entonces no sé cuánto tardaré en volver a subir vídeos porque me cuesta para editarlos, va a ser un, un problema enorme. Entonces tengan paciencia que volveré, ¿vale? Pues nada, ya ha acabado esto Sí, vamos a volver al Home para continuar Y ya tenemos aquí la demo especial del Detective Pikachu descargada Así que ahora sí que sí, vamos a jugar Venga Elige idioma español Sí, lo confirmo Demo especial de, de Detective Pikachu. Pulsa Start. Partida nueva. Sí. Empezarás el juego desde el principio. Elige dónde se guardará la partida. Aquí. ¿Quieres jugar en modo fácil? Ten en cuenta que para cambiar el modo deberás crear nuevos datos de guardado. ¿Quieres jugar en modo fácil? No. Venga. No sé cuán difícil será este juego, pero no. ¡Pikachu! Te tiene Pikachu ¡Qué guay! Me gusta la intro Además los 3D son... Son espectaculares, no es el típico... Juego de Pokémon, la verdad Que Pikachu habla. Vamos a si esta mujer puede entenderme Pica, pica, pica, pica. Eso ¡Pica! get out of the road! ¡Pica! ¡Pica, pica, pica! ¡Pica! ¡Pica! ¡Pica! ¡Pica! ¡Pica! ¡Pica! ¡Pica! ¡Pica! ¡Pica! Yeah. It's been two months since my dad disappeared. I've come here to Rhyme City to start looking for clues. I'm gonna start by speaking with his friends and co-workers. Team Goodman. Let's see the bigger detective agency ¿Qué es esto? Los hipos son, son malos por gusto, ¿eh? Easy for you to say, but I got to. Ow, ow, ow, ow! ow. My ears! That's me! No, sorry, old timer. <laughs> Pikachu! You're stretching out my ears. Would you let me go? Uh, that was you talking? Could have been more gentle setting me down. Uh, sorry? Huh? Are you able to understand what I'm saying? Uh, is everything all right with you? Just talking to yourself? What? Wait. She didn't understand him? So, it seems that you're the only one who can understand what I'm saying. That's impossible. I don't really know what's going on, but you can understand me, so, alright. <laughs> what are you talking about? Oh, the Apoch, Pikachu, the necklace! Let's follow him. Are you ready? We can't just stand here while these ladies are in trouble. Wait, hold on a second. Alrededor de la estación de Tanti. ¿Qué pasa? ¿Acaso, ¿Acaso tienes algo que hacer? Pues sí, pero esto es más importante. Y he venido con tiempo de sobra, así que no creo que llegue tarde. No te preocupes, si tienes que ir a algún sitio, ya te acompañaré yo más tarde. Y ahora, en marcha, tenemos que atrapar esos bribones y recuperar el collar. Ver, nos movemos con esto Let's go. Sí, leco, go, leco go. ¿Dónde estás? Sí, ya estoy Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Puedo hablar con la gente? Sí ¿Pero qué piensan esos iphone aquí? Si estamos en, los, en el mismísimo centro ¿Eh? ¿Tú también has visto esos iphone Me han pillado por sorpresa Y no, no, me han ocurrido, no se me ha ocurrido Intentar detenerlos Atrapa a los Saipum. Oh, uh, es no cuando. Pulsa cuando el icono se ilumine. Se <risa> agaldaba Pero no está no nada no mal, mal contra tanto pecho. Ah, lo da la rema. Stop right there. Get back that necklace! Oh, they're quick. And now they run for higher ground. Well, wow, they're going all out, aren't they? Let's use that. Raise it up. Don't worry about me. Hurry and go get that necklace. No, I can't do that. Well, thank you very much. guess they got away. Bueno, pero irán dejando manchas, ¿no? Se han esfumado y, según parece, han causado un buen revuelo por aquí. Y tanto, que unos Pokémon alimentan Este jaleo es en pleno centro debe ser in inaudito, ¿no? Bueno, en realidad últimamente esta clase de sucesos está en la orden del día. Me refiero a, po a Pokémon que de repente pierden el control. Aunque en este caso parece algo diferente. ¿Y los iPhones? Pues me temo que los hemos perdido de vista. Eso quiere decir que el collar lo siento en el alma. Oye, ¿a qué viene esa cara tan larga? Pero si han dejado todo plagado de huellas e, e indicios, a poco que investiguemos hallaremos un su, para su paradero, ya verás. ¿Eh? ¿Un Pikachu con dos detective? Pero bueno, ¿acaso lo pones en duda? Mira. Que tienen que tener la gorra, de detective, hombre. Mira, empiezo, a des, uh, empiezo por decirle a estas dos chavalas que estén tranquilas, porque vamos a encontrar el collar sí o sí. Va, vale. Oye, no os preocupéis, nos encargaremos de recuperar el collar. ¿En serio? Muchas gracias. Perfecto, y ahora pongámonos a investigar. No hay tiempo que perder. Pero, ¿qué es lo que vamos a investigar exactamente? Pues mira, por lo pronto me vas a echar una mano para recabar testimonio. Tenemos que buscar testigos. Pregunta a la gente de alrededor si ha visto los iPods o humanos o, eh, o el collar. Yo no puedo hablar con los seres humanos, así que lo dejo en tus manos. Vale, lo haré lo mejor que pueda. ¿Tienes cuaderno y bolígrafo? Sí, por. Lo necesitarás para anotar los testimonios e indicios que encuentres. Muy bien. Tienes que crear tu propio expediente. A ver qué tal se me da. Expediente. Collar. Lo voy a poner Parece pues, Aparece. Pertenece a la niña. Vale. Ok. Aquí podemos apuntar testimonios o algo. A los perfiles: la chica, la niña. Ajá. Y Pikachu. Pic no sé por qué. Pero entiendo lo que dice, sin creer, uh, se comporta con cierta chulería. Pues sí, es ch un chulaco. Vale. Ok, ok. Ah, vale, que puedo volver a los, a los textos por lo que fuera. Vale, vamos aquí. Hola, sí. Ah. Perdone, ¿ha visto pasar unos iPod por aquí? Y tanto, uno me, uno me saltó encima de la cabeza. Aquí también me han armado la marimonera. Marimorena. Eso parece. ¿Con quién estás hablando? Ah, no, no, nada. Pensaba en voz alta. ¿Podría decirme por dónde se fuese iPhone? Por ahí, en la dirección, de, en dirección al banco. Muchas gracias. iPhone que escapó al banco. Tener expediente ahora. Oye, pues no se te da nada más de esto. Sigue preguntando así para obtener información. Vale. Oye, Pikachu, ¿te importa si hablamos a solas un momento? ¿Y eso qué pasa? Ahora te lo explico. Vale, vale. La mujer me, me ha mirado extrañada cuando te he dicho algo delante de ella. ¿Ah, sí? Bueno, supongo que es una reacción natural. Y no nos conviene, porque no creo que logres sacarle mucha información a la gente si creen que se te va a la olla. Procuraré ser más discreto cuando haya otras personas cerca. Tienes razón, pero es una lata no poder comunicarnos como debido. Se me ocurre una idea. ¿Qué tal si hago una señal cuando tenga algo que decirte? Bien pensado. No se hable más. Bueno, ya me entiendes. Vamos a hacer una prueba. Cuando veas que te, que te estoy haciendo señales, hablas conmigo. Vale. Aquí un expediente nuevo de la chica, esta. Ok, vale. Ya más o menos sé lo que hay que hacer. A ver, ¿qué quiere? Estoy buscando unos Aipu y no, no los habrá visto por casualidad. Ya lo creo que sí. Fíjate cómo han dejado el, el pelaje de mi frufru... Todo revuelto. Vaya, pues menuda faena. Ey, ¿qué pasa? Han pasado por aquí unos haipus. Sí, saltaron de repente de aquel... toldo de allí. Me metieron un susto que flipa. ¿Sabes por dónde se han ido? Uno saltó pitando por esta calle en dirección al parque, eso es fijo Y el otro Tony papa De donde está, se habrá, se habrá metido Porque el, revuel, el revuelo que han montado ha sido cosa fina Así que uno de ellos se dirigió al parque Muchas gracias por la información Vale Fantástico, apunta el paradero de ese iphone en el cuaderno ¿Cómo lo hago Aquí, nuevo dónde no, no puedo apuntar fru fru fru fru Bien. no sé no dónde apunta a ver vale, uno se fue por el parque sigamos investigando por aquí ah vale o sea que to todavía no quiere que me mueva no si hablo con la niña no no va a pasar nada no Menudo susto te has llevado. ¿Te encuentras bien? Sí, gracias. ¡Qué alivio! Collar. ¿Podría decirme cómo era exactamente el collar? Es azul muy brillante. Me gusta tanto que me lo pongo todos los días. Me lo habría regalado a mi mami. Le tienes mucho cariño, entonces. Venga, debemos encontrarlo. Cuesta lo que cueste. Venga, vamos a hablar con la mujer. ¿Qué tal? ¿Has hallado algún indicio? Háblame de los iphone Suelen eh, comportarse así los iphone de esta ciudad. En absoluto, pero Pero lo cierto es que últimamente han ocurrido muchos sucesos de este tipo. Me pregunto a qué se deberá. Pues ya. Pienso a recuperar ese collar como sea. Muchas gracias. Por lo visto, se trata de unos héroes muy preciados para ella. Vale. ¿Eh? Hola. Diggersby. Díg. iPhone. ¿Has visto unos iPhones por aquí? Dig. Mm, ya veo. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo? ¿No lo has entendido? No me he enterado de nada. Lo único que he oído ha sido un gruñido ininteligible. In in Vaya, entonces solo me entiendes a mí. Afirma haber visto un iPhones a la fuga. En fin, como testimonio no sirve de poco, si te soy sincero. Entonces gracias a ti podremos preguntarle también a los Pokémon. Sí. Dale así. Vale, pues a ver. Dime, por visto los Ipun tomaron caminos diferentes al emprender la huida. ¿Por dónde se habrá metido ido el iphone que tiene el collar? Sí, es el que nos importa, me temo que aún no hemos sacado nada en claro de después de hablar con los testigos de alrededor. Eso parece, sí, así que será mejor dedicarse a buscar indicios. Con el Cisco que ha montado... Con el chico que he montado, no debería ser muy difícil encontrar algún rastro si nos fijamos bien. Por ejemplo, ¿por qué no pruebas a examinar las persianas metálicas? Sí, ya lo sé. Hey, hey. A examinar. No. Hay traces de la apop con la necklace en algún lugar. Vamos a investigar pues vamos a irlo dejando por aquí, espero que les haya gustado, si es así denle like, si todavía no estás suscrito suscríbete aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos enseguida en la siguiente parte de probando la demo el detective Pikachu.